muchas veces nos hemos ido de camping o quizás estamos en la casa y necesitamos una linterna una linterna de verdad que en el día a día de una casa donde uno esté siempre es necesaria guardada en una gaveta, guardada en un closet, pero una casa en definitiva necesita una linterna y esta que te voy a traer el día de hoy de verdad que es fantástica, pequeña, ahorradora de batería Poderosa y muy práctica. Así que el día de hoy, así comienza el Halo Tips. Aquí tenemos el producto de la compañía Black Diamond para mí es la mejor linterna práctica como te dije para tu casa o para el camping tenemos dos versiones el día de hoy esta es de 200 luces viene un paquete así como pueden ver ya yo la he estado utilizando la probamos muy muy bien nos dice acá que este, tiene la, la luz roja ya le explico se puede sumergir hasta cierto punto tiene una distancia de 65 metros esta versión y tiene una opción de lock Porque muchas versiones de esta que pasaba en el pasado? De que agarraban, se activaban porque estaban guardadas en un morral En algún lado y se iba la batería Porque siempre quedan guardadas porque son muy sensibles Entonces como aquí vienen, aquí las tengo Aquí tienen lo que es el LED ambiente Ya les explico Este es lo que hace una capacidad de LED soft muy cerca Pero muy amplia, muy amplia Aquí abajo tenemos lo que es la LED roja Que sirve para utilizarla cuando estamos en un sitio Donde no queremos encandilar a otras personas Es una luz más suave Pero a la misma vez Va a cubrir y va a ser el detalle De lo que tú estás haciendo Esto es lo que llamamos la luz profunda 65 metros de distancia Así que esta es la más fuerte ¿Qué es lo que me llama la atención de estas linternas? De que no solamente te va a alumbrar con una fuerza sino que tienen un dimmer integrado que tú al dejarlas apretadas vamos a hacer aquí la prueba primero aquí como les dije aquí está la roja pero si no queremos esa intensidad si lo que dejamos la, el botón encendido este que está aquí arriba ella va a ir bajando la intensidad y subiendo la intensidad hasta donde nosotros vamos a querer pero no queremos la roja hacemos así la apagamos esta opción es para señal de emergencia. Como pueden ver, ella titila de una versión estándar. Aquí ya vemos que cambiamos a la luz profunda. Con tres veces tocar aquí arriba, ya cambiamos a esta opción. Como les digo, no la voy a colocar aquí de frente para que ustedes puedan ver mejor. Vamos a agarrar, si la dejamos apretada, ella va a cambiar a la opción dimmer. Va a subir... Y va a bajar. Pero si la dejamos totalmente apretada, va a encender estas dos. Que es la de ambiente y la de profundidad. Si, si tocamos una sola vez, apagamos todo. Si Para cambiarla de esta opción a esta opción, lo que hacemos es que hacemos doble clic. ¿sí? Y la pasamos de una a otra. Para cambiarle la intensidad, solamente dejamos apretado el botón de arriba y ella va a subir y va a bajar. Para apagar y que quede con esta opción programada, un solo clip y ya. Aquí atrás se encuentran las baterías. Simplemente abrimos aquí este clip que está acá. Como pueden ver, son solamente tres pilas AAA. Este, Trae un caucho al borde acá para protegerlas de que no se meta el agua hasta pequeña profundidad de, de agua muy pequeña muy leve y por supuesto para la lluvia el elástico es muy bueno bastante resistente y se ajusta esta opción es de do, da la fuerza de 200 luces en cambio esta tiene todas las mismas funciones pero tiene algo a diferencia aquí estamos hablando que son 300 luces y llega a 75 metros que es decir que 100, eh, 10 metros más que la versión anterior igual tiene las mismas mismas funciones así que para mí estas dos linternas son esenciales prácticas para irse de camping prácticas para tener la segunda gaveta en su casa prácticas para lo que usted quiera que necesite luz Ahorran mucha batería, muchísimas Es una de las tantas reviews y Lo que dicen las personas Que han pasado hasta mucho más de un año Y todavía las tienen Por supuesto, todo depende del, del alto uso que ustedes le den Así que, estas fueron las dos opciones Para que ustedes puedan antojarse Y tener unas muy buenas LED Muy buenas linternas en su casa Para su camping Ajá, y como yo no soy nada exagerado Aquí tengo ya mis dos linternas, estoy prevenido, así que la luz aquí no me va a faltar. Muchísimas gracias y les aplaudo a todas aquellas personas que han estado colaborando con este proyecto esta nueva temporada de lo Latino TV, ahora con esta sección de ALO Tips. Muchísimas gracias, poco a poco he estado respondiendo los mensajes de cada uno de ustedes así que bueno, si tú estás interesado en una de estas lámparas u otros productos que estamos acá promocionando en ALO Tips, aquí los puedes tener arriba o abajo, no sé si en, cuál, donde, en qué positivo lo estás usando pero aquí está ese acceso directo de compra espero que te hayas entusiasmado que tú digas ah, yo quiero algo como eso qué chévere lo necesito ahí tienes un link directo de compra así que muchísimas gracias nos estamos viendo mañana con otro episodio de a lo tip por el momento soy andrés moreno y